Hola bienvenidos. Os reto a encontrar en un minuto el perro que tiene el rabo cortado. Solo el 5% de mis amigos lo consiguió. Buena suerte. Tiempo tiempo tiempo, se acabó el tiempo. Ya pasó un minuto, si no lo has conseguido lo siento, yo voy a enseñarte ya dónde estaba el perro sin cola. ¿Qué tal fue? ¿Lo consiguió? Dale al me gusta si quieres más juegos de estos. Muchas gracias por la visita.